Y este es el canal de deadbuitos.com. Hoy los invito a ver la segunda parte porque ya fuimos a Las Vegas, primera parte y segunda parte y si no lo han visto, ¡corran a verlo! Estará acá abajito en la descripción. Ah, y también ya hemos subido la primera parte de Big Bear. Esta es la segunda parte y los invito a verla. Pero antes de todo, suscríbanse, denle like o simplemente apresionen el buitito que se vea en pantalla. Así los manda a suscribirse y por favor apresionen la campanita de notificaciones. Así, cada video nuevo que suba, ustedes pueden estar al tanto y verlo inmediatamente. Y recuerden que cada vez nosotros somos más buititos y bujitas. Y recuerden que ustedes... Tú... La que estabas viendo tú y todos mis buitos son como parte de mi familia. Cuando viaje recuerden este dicho, yo soy tus ojos, tú eres mi cuerpo. Porque a, vez, a través de lo que yo vea, ustedes lo ven. Así que los invito a comenzar. Bien. que estamos des... aquí, está una montaña de nieve y nos podemos desvirtir y nos vamos a descansar por fin y bueno, los Había dicho en la primera parte Ya hemos ido a las nieves Y estuvo muy divertido Ya que nos tiramos por trineos Laventamos bolas de nieve Algunos primos Y estuvo súper bien Y por si alcanzaron A ver la primera parte al, tam, Y si alcanzaron a ver un perrito muy cariñoso es No se preocupen No, no, es, no quiere mor Él no muerde no se preocupen. Él solo lambe. Por si ven que aparece aquí... Pues de que está así... Como por ejemplo que está... Lambiendo a personas en trineos, Es que es un cachorrito. <risa> ¡Ah, buitos. Pero esto... Algo de la nieve que ya me di cuenta. Es de que nunca lo toqué sin guantes. Porque está súper fría. Está helada. Y aparte también... <risa> También, como siempre, los invito a ver mis más videos para que se vean cuenta a dónde visité y a dónde voy a visitar. Ay, y comenten en los comentarios si ustedes ya fueron a las nieves o a Las Vegas. Porque siempre recuerden que ustedes son como mi familia. Y, ah, y por cierto, ¿ya se suscribieron? Suscríbanse, ¿qué están esperando? Porque cada vez somos más buitos y buitas. les gustó, denle like y suscríbanse y dejen acá los comentarios que otro video les gustaría hacer, que vieran, así que bye, los quiero y y recuerden darle like, suscribirse o aportar este bonito para que los puedan suscribirse y activen la campanita para que cada video que pues sea nuevo ustedes lo vean, así que ya los